Ah, buenas, pues tardes. No, buenas tardes Pues que necesitamos más viviendas Más que viviendas no, Que no nos tiren Muy bien dicho eh, Intentaremos hacer lo posible para ello, ¿vale? Vale, porque Muy bien. yo por ejemplo no tengo dónde ir Estoy con mi madre, tengo otros niños con los que me vienen y estoy en la calle Pues intentaremos hacer lo posible para que usted no esté en la calle Menos el niño que le viene, ¿vale? Bueno, menos niños Pero es que luego y... te abres no, sí. una casa y luego te tiran Ay, ya no puedo hacer nada, cariño Yo hablo, pero Hacen luego lo que quieren, así que Intentaremos hacer lo mejor para la gente buena, eh, la gente buena, los que se lo merezcan. Pues sí, lo los que tengan que, niños, los que por lo menos, la que, nos dejen, que, nos, des en la calle, que nos dejen en la calle, con los niños, por lo menos que nos dejen. En Venezuela intenta ubicar tantas casas que no sé qué hacen cerradas. Pues eh, están cerradas porque se mete gente que no es buena. No, pero, Simplemente, que, pero... Todos no somos iguales. Es, eso es lo que yo iba a decir usted. Si una madre se abre una casa con niños es por necesidad. Exactamente, yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Pero yo creo que todo el mundo lo haría. ¿Por un hijo? Por un hijo, Por un hijo, hijo se da la sangre. Pues sí. Y si usted tiene los que tiene, pues ah, no se preocupe. Venga, muy buenas noches.